Arelis Rodríguez denunció este martes la situación de los presos preventivos de la cárcel del Palacio de Justicia en este municipio de San Francisco de Macorís, debido a las precarias condiciones. El abuso que están haciendo con todos esos presos en, esa, en, esa, en ese palacio, se van a jugar esos presos, de ahí sale bajo, de ahí sale de todo, y esos presos sudando a gota a goida, porque se van a jugar y ahí los presos.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 Ellos no tienen hijos para hacerle todo eso a la gente Recordamos que hace unos días se filtraron las imágenes de la realidad que viven los preventivos en el Palacio de Justicia Lugar diseñado para no más de 20 personas y en la actualidad conviven más de 40 preventivos Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino